chicos! ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy pero muy bien eh, Es evidente el cambio en el canal, ahora tenemos un croma en la parte de atrás eh, Tiene algunos desperfectos, eh, bueno este fondo animado yo lo hice Pero tiene algunos desperfectos el croma en la iluminación Por aquí hay como granulado, eh, también como por acá hay granulado pero creo que esto se soluciona con una mejor iluminación. Que creo que es de cuadrar bien las luces que tengo por acá. Pero ese no es el tema chicos. <ríe> eh, es algo que a mí me, me emociona mucho. Porque quería hacer este efecto hace mucho, mucho tiempo. De hecho puedo poner eh, cualquier, cualquier eh, video que yo quiera eh, poner en la parte de atrás. Podría incluso poner eh, un fondo como este, por ejemplo. No sé, lo que se me ocurra. Eh, yo me puedo hacer a un lado y les puedo mostrar a ustedes eh, algún video, alguna información, lo que ustedes me estén mandando. Pero eh, ese no es el caso. <ríe> eh, vamos a ver un video. Déjenme ver a dónde estaba esto. Aquí este fue el que yo hice eh, me gusta mucho porque es un efecto como de un plato animado que va dando vueltas y esta pantallita de acá que presenta el logo del de canal bueno, me estoy yendo por la rama <ríe> eh, chicos, vamos a ver un video eh, de un líder de Omega Pro, el cual eh, subió a YouTube, o subieron a YouTube de... El, el video se llama Realidades del Broker así como información de valor en torno a las ganancias y los retornos entonces, no he visto este video pero vamos a ver qué es lo que tiene que decir este chico sobre eh, el tema de Omega Pro, vamos a ver aquí estamos eh, vamos a escuchar Y veo que un 90, eh, sí, sí, sí hay muchas personas, perfecto muy bien, por ahora espiamen solamente los que sí, aunque ahí veo algunos no, pero son muy pocos con respecto a los que se han suscrito hoy me pude suscribir, dice por acá Beatriz muy bien, eso me parece espectacular pues es una gran ventaja para aquellas personas que nos hemos podido suscribir, yo también pude suscribir eh, un porcentaje importante de... Eh, de, eh, cuentas, y pues para mí es realmente eh, muy, muy chévere que ustedes también lo hayan podido hacer. Ahora, vamos a tener una estrategia para las personas que no se han suscrito, porque de hecho hoy una persona del equipo se llama Mateo, nos hizo creer en cuenta de algo muy importante, que a veces se comparten los links y como hay grupos eh, muy independientes a veces no le llega prioridad. Entonces, voy a Realmente, hoy dice acá Diana que pudo suscribir 15 cuentas. Uy, ¿cuántas Diana? tiene 100? Bueno, espero que haya sido el 90%. Eh, entonces, algo importante. Eh, aquellas personas, y esto va, no para los que ya no suscribimos, aquellas personas que les falta suscripción al trading, vamos a organizarnos, porque estos son eh, atacar por problema por problema, así que vamos a organizarnos para poder... Eh, que a ustedes les lleguen una información directa de cuánto se va a suscribir. Si hay que levantarse mucho a las 6 de la mañana y estar ahí en el computador, hay que hacerlo. Pero vamos a tener esa prioridad para si ustedes, porque entiendo que es realmente necesario. Ya, como ustedes pueden ver acá visitado, eh, no se han suscrito al trading, pues ven que hay muchas personas que ya lo hicimos. Así que, pues, quiero que sepan que estamos avanzando con. vale más. Bueno, entonces voy a compartir es algo interesante aquí a continuación. Entonces, voy a hacer muy despacio, porque quiero que ustedes tengan claro lo siguiente. He escuchado, y hasta ustedes mismos seguramente tendrán dudas con respecto a el MetaTrader 5, con respecto a la suscripción en trading, cómo se maneja. He escuchado algunos comentarios de personas que dicen No, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque las primeras palabras y ya empezamos a distorsionar. MetaTrader 5 es real, pero es una herramienta que presenta información de trading que puede ser real o no. Ahí es donde está la diferencia. MetaTrader 5 es real. La información que muestra es... Puede ser real o puede ser no, o puede ser ficticia, puede ser un demo, puede ser, estar agarrando la información de, de, de una hoja de Excel programada para que muestre esa información. Eh, vamos a ver, como, como yo lo veo, para que ustedes logren entender, MetaTrader 5 es eh, básicamente como el televisor de su casa. Es una herramienta por la que ustedes pueden ver Contenido Pueden ver eh, eh, Netflix, noticias. Es una herramienta simplemente para ver contenido. Así es MetaTrader 5. MetaTrader 5 muestra contenido de eh, trading, de operaciones que se realizan en trading. Pero a como puede mostrar operaciones que son reales, puede mostrar operaciones que no son reales. Entonces, usted puede ver movimientos. Pero puede ser que esos movimientos estén programados en una hoja de Excel o puede ser que esos movimientos tengan unos segundos de retraso y, la, y el Excel esté programado para hacer eh, esos movimientos en los que siempre hay ganancias porque lo están recibiendo con unos segundos de retraso y esos segundos de retraso hacen que siempre ganen. Entonces lo único que está mostrando es una cuenta demo o una cuenta con tiempo de retraso o eh, simplemente una hoja de Excel ya programada. Entonces, Metatrader 5 es una herramienta. La herramienta para mostrar trading. Ese trading puede ser real o no. Bueno, tal vez yo en un primer piso, porque cuando me, cuando me viene con esa información, yo digo, pero ¿será que me tiro de un piso, de, de este piso, pero no tengo un piso alto para, para rescatar a esa persona de la torpeza que dice? Se escucha porque como bajito, es ¿verdad? Ustedes tengan información concreta. Les voy a hablar de Google. La compañía ha puesto. Durante es que el este video está proceso grabado. Suscripción sí. al broker. Un poco más de 133, 133 millones de dólares reales. ¿De acuerdo? Y una cosa es MetaTrader 5 y otra cosa es un broker. Entonces vamos a ver qué es. MetaTrader 5, y por favor, si quieres, escríbelo para que le puedas consultar, a las, le puedas dar información a tu equipo de trabajo, a tus clientes. MetaTrader 5 es una plataforma universal, ¿ok? Donde se hace trading en vivo. bien con la definición? MetaTrader 5 es utilizado por broker, por trader independientes, por instituciones de trading y hay cuentas reales y hay cuentas en demo. Este chico parece que se acaba de estudiar esa información, se la acaba de aprender solo como para poder presentarla aquí en este Zoom. La mayoría de gente que está aquí realmente no sabe nada de trading, realmente no tienen conocimiento de cómo funciona ni el metaverso, ni cómo funciona el trading, ni cómo funciona nada de esto. Por eso es que los enredan tan fácilmente y ellos van aprendiendo en el camino, pero van aprendiendo mal, porque lo que aprenden es lo que la propia plataforma quiere que aprendan, o sea, cómo manipular a las demás personas. MetaTrader 5 no es de oh. Broker World, Sencillamente es una plataforma universal de trading. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué necesitamos para que esa plataforma sea real? Número uno, e, el broker, o donde yo decidí colocar mi dinero, que en este caso es BrokerGrow, broker, que es quien nos está haciendo a nosotros pues, el trabajo de, de pasar las cuentas de Omega al, al tema del trading. Entonces, el, el BrokerGrow broker debe dar. Usted lo que necesita es que el broker del que usted está viendo esas operaciones sea real. El broker de Omega Pro, Broker Group, no es real. Empezamos por ahí y empezamos fatal. ¿Por qué? Porque esta página está comprobadísimo. O sea, hay pruebas para tirar para arriba de que esto lo creó Omega Pro. Broker Group no existía. No había referencias de que existiera hace años atrás. Simplemente compraron el dominio y lo maquillaron como si fuera un broker. Ya lo vimos en este canal en videos anteriores. Ya vimos de dónde sacaron la plantilla. Que ni siquiera eso, ni siquiera la parte eh, de diseño gráfico la hicieron desde cero. Se la robaron a otra página de Evolve, Evolve Markets. Eh, vimos quién fue el encargado de hacer este diseño. Vimos desde cuándo estaba inactiva esta página. Vimos cuándo fue que Omega Pro la compró. O sea, vimos la apariencia que tenía este, este broker antes de que Omega Pro lo comprara. O sea, Omega Pro compró el, el dominio, de Broker groups para hacer toda la, la pantomima de que es un broker. Entonces, empezando desde ahí, ya el resto son puras patrañas. Dos cosas importantes, tres cosas importantes. Primero, el broker debe suministrarle si es Broker Grow, si es Toro, 10 hm que son eh, brokers reconocidos a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y con más eh, regulación. Los brokers me deben dar número uno un usuario okay, quiero, quiero que me den que la la eh, el día me digan. Ustedes tienen un usuario los que se suscribieron. Perfecto. Segundo me tienen que dar una contraseña. Ustedes tienen una contraseña. Uy qué acuerdo? estúpido, que Dios. Además de esa contraseña me deben dar un live, es decir, un servidor en vivo para que yo pueda Uy qué estúpido. O sea. El, el, el punto de validación que él tiene para decir de que este broker, de que este de que Meta, MetaTrader 5 es real Es... ¿A ustedes le dieron un usuario? Sí ¿A ustedes le dieron una contraseña? Sí ¿A ustedes le dieron un servidor en vivo para poder ver? Sí Ah, entonces es real Uy, qué cólera me ha... <risa> ¿Cómo los agarran tan fácil? Dios ¿Y cómo hay gente que cree esto? ¿Cómo hay gente que, que se come todo esto? abocanadas y no, no, no, no reacciona de verdad, de verdad. Las operaciones, ¿correcto? Entonces son tres cosas, usuario, contraseña y un live, en vivo para ver, pues, un en vivo para ver las operaciones. Usuario y contraseña le, le daban a usted en, en ganancias deportivas, usuario y contraseña le daban a usted en Pietra Verdi, usuario y contraseña le daban a usted en Omega Pro, usuario y contraseña le daban a usted en Cifra, Usuario y contraseña le hagan usted en Quantum, en Cannabis City, y ¿qué pasó con todas esas plataformas? O sea, es, es, es una estupidez lo que él está diciendo, pero... Pues esas son tres <risa> me eh, que me permiten Uy, perdón, no, lo, no, no, no esta estaba... una cuenta bien. que real. Ahora, ¿qué es una cuenta en demo? Como usted simplemente está en MetaTrader 5 y pues allá va a jugar crear una cuenta y hacer que usted hace operaciones, pero eso no es lo nuestro, ¿correcto? Dicho esto, ¿qué se necesita entonces verificar y que ustedes tienen que tener claro? Entonces voy a mostrar una primera imagen, ¿ok? Eh, pues la hago fácil. No sé que algunos de ustedes ya saben, pero no hay otros que no. Quiero primero publicarme con ustedes porque es la mejor forma, ¿correcto? Hay una plataforma que se llama, ¿cómo? Que se llama Neptune, ¿correcto? Y Neptune, ¿cómo les debe a ustedes conectar para que tengan... Vamos a ver, Neptun, esta plataforma que utiliza eh, claro, Omega claro. Pro. Neptun los debe conectar por medio de un correo que les debe llegar. Pero... Esta, esta plataforma que utiliza Omega Pro, Neptun, o, o utilizaba Omega Pro para eh, mostrar la, los trading en vivo. Hay días que el mercado del trading no, no trabaja, que son los días sábados y domingos. La plataforma Net, Neptune obtenía ganancias o mostraba ganancias los días sábados. Y eso pasó muchas veces. Y tengo capturas y, y tengo conversaciones donde la gente me decía, Manuel, vea, ¿cómo es posible? Y yo entré a, a ver eso en tiempo real y hablamos de eso en el canal. O sea, si intentamos justificar una mentira con otra mentira, o sea... Todo lo que se diga de aquí en adelante ya es netamente vacío, no tiene sentido, no, no, no hay de, de dónde tomar esto. O sea, que ese no es el correo. correcto El correo que les debería llegar es de un servidor que se llama como PAM. así tal, tal cual, pero hace parte de Broker blog. ¿Correcto? Hasta ahí, vamos bien, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan, ya déjame les cuento esto porque ustedes digan pero no puedo ingresar. Pero ya les cuento además, Cuando ustedes ingresan les aparece tal cualmente esta pantalla. Esta pantalla es efectivamente ¿qué? La de Neptuno O Neto, ¿correcto? Donde ustedes van a poder ver información con respecto a lo que es qué? Con respecto a lo que es tu cuenta, el depósito de dinero que le han hecho. verdad Entonces ustedes van a poder ver que la compañía ahí les estoy señalando rojo, les hizo un depósito y ese depósito pues efectivamente es el que está trabajando en meta 5 que ahorita lo vamos a ver entonces quiero decirles algo importante para este caso yo puedo yo puedo verificar que mi cuenta en NetBook pues si sí la tengo totalmente fondeada que efectivamente allí me dieron el dinero que me enviaron el dinero que la compañía está trabajando en meta 5 ahora vamos a tener Meta35 a continuación pero antes de ello quiero decirles lo siguiente el anterior pantallazo que les acabo de mostrar no está habilitado ¿por qué no está habilitado? porque eh, lo que está buscando la compañía el, nuestro, Es que En Neptune no, que Lo que está buscando la compañía Es que usted siga metiendo dinero Para robarles más, así de fácil eso Es, es todo. que el cliente no tenga que ingresar A Metatrader 5 para comprobar que es verdad La operación que le está haciendo Y tampoco tenga que entrar a, Meta, a, a Neptune Es decir, que no tenga dos plataformas Tan solo con una plataforma enlace Neptuno y que enlace MetaTrader 5 es suficiente para que no tenga que estar a todos lados entonces, ¿qué es lo que se está buscando básicamente? que cuando ustedes ingresen a Neptuno que es la plata, la, el pantalloso que les acabo de mostrar puedan ver su cuenta fondeada pero que puedan ver también una ventanita donde efectivamente el MetaTrader 5 está operando ¿hasta ahí vamos bien? han entendido eso? ¿o muy enredado? ¿No? <risa> ¡ay Dios! ¿cómo es posible que exista gente así? O sea, este señor está tratando de defender lo, lo indefendible. Todo lo que él está diciendo del broker, de Neptuno, todo se ha desmentido en este canal y en otros. O sea, Neptun presenta ganancias días sábados cuando el mercado de Forex no trabaja, Broker Group no existe, fue creado por Omega Pro. Entonces usted está tratando de sustentar una mentira con más mentiras. No sé si se entiende, eso sí yo lo entiendo Eso sí se entiende Lo dicho, no dos plataformas Solamente una con las dos informaciones Con las dos cosas que debemos saber Ahora vamos a ver un MetaTrader 5 Entonces, lo primero que ustedes deben tener claro Es que como MetaTrader 5 es una plataforma independiente ¿Correcto? Independiente Entonces, esa plataforma Lo que ustedes deben allí hacer es buscar MetaTrader 5 Meta35, ahí efectivamente me salió Meta35, ustedes lo buscan tiene que ser este link, metate 5com y aquí me salen dos cositas importantes, la primera, cómo. a mí lo que me queda muy muy muy muy claro, es que este señor conoce muy bien, conoce eh, bastante bien el tema de replicar lo que le hizo, a él le dan una clase, le hago una charla, vea esto es lo que usted tiene que decir, pero este señor no conoce realmente lo que es un broker, no conoce realmente lo que es Forex, no conoce realmente lo que es trading. Si, si, si alguien con este tipo de conocimientos reales de cómo funcionan estos mercados tuviera todo este conocimiento, no se deja enredar tan fácilmente. No deja que lo manipulen tan fácilmente. Así es claro y sencillo descargar MetaTrader 5 para el MacBook o para un servidor Windows. Acá eh, lo dice muy específico. Ojo acá, no está eh, autorizado eh, MetaTrader 5 para descargar en un teléfono. En un teléfono móvil no lo vas a poder ver. Por ahora, solamente en un computador. Entonces, como usted ya tiene... MetaTrader 4 creo que, es que es, hizo, sí lo que tú hiciste fue suscribirte acá, por ejemplo. Te suscribiste en Broker Flow y te llegó un usuario de una contraseña. ¿Está ahí, vamos bien? ¿Listo? Entonces, lo que vas a hacer a continuación es que vas a descargar descargarme en la página. Usted lo puede ver, yo lo voy a abrir. Entonces, ¿qué me va a mostrar mostrarme la cinco? Lo voy a hacer un poco despacio con lo más concreto para que ustedes realmente no se vayan a confundir y no, no tengan que estar a pendientes de otras... ¿Correcto? Entonces, este es el MetaTrader 5 con una cuenta, ¿correcto? Entonces, voy a, voy a hacer el proceso de nuevo. Sé que alguna vez les mostré, pero quiero hacerlo de nuevo acá para que ustedes me, me presten mucha atención. Entonces, cuando ustedes abren, cuando, les cuando ustedes descargan el MetaTrader 5, les aparece un pantallazo así como este, bueno, una plataforma así como esta. Entonces, ustedes se van acá a esta sección. Voy a señalar acá. Eh, Mateo tiene unos videos chéveres de esto, pero sé que a la gente le gusta así, de vivo y en directo. Entonces, van donde dice cuenta, guapao. Wow. Y allí le van a dar doble clic. Y ahí dice abrir una cuenta o login to Trade a Es decir, loggearse con una cuenta de trade. Entonces, ustedes lo que hacen ahí es que le dan clic. ¿Correcto? Y efectivamente tienen un usuario y una contraseña. ¿Cuál es ese usuario y esa contraseña? Pues voy a, voy a yo ya la tengo ahí grabada, pero entonces es esta misma que les voy a mostrar por acá. Es esta que ustedes les digo acá. La que les llegó en Broker ¿Correcto? Ese usuario, usuario y esa de contraseña de de hacen referencia. Despide les pide un servidor. De que les pongo acá, les pide. Es, eh, hace referencia a un servidor, que ese servidor es un enlace a de dónde es que está agarrando esa información. Entonces, ahí es donde está el truco. Si, le, si la información la está agarrando de, de, de un lugar ajeno al mercado de Forex, o simplemente está agarrándolo de. Una hoja de Excel que ya vimos, hicimos un video completo donde mostramos cómo es que se hace esto. Ahí es donde está justamente la trampa. Okay, ¿Cuál es el servidor? El servidor es grow. ahí tal cual, correcto? Live Free. En este caso, el en vivo es el, el número 3. Recuerden que ahí está el número 30. Yo le doy OK. Ahí ahí está un sonido que me. Que me que me hace el sistema, y dos cosas importantes que ustedes tienen que hacer. Bueno, dos o tres cosas. Primero, se van a la sección de Trade, para saber si efectivamente ese depósito de dinero les llegó, ahí en esta ventanita. toca hacerlo ahí con total calma, en esa sección de Trade. Ahora, al darle clic allí, efectivamente me doy cuenta de que la compañía me hizo un depósito, en este caso pues eso es una cuenta bien grande, para que ustedes pues, la tengan eh, sepan un poco el tema del resultado que la compañía le daba a diferentes clientes, y es que esta cuenta por ejemplo, le llegó un crédito de 122 mil dólares ¿correcto? ¿hasta ahí vamos bien? ¿no están perdidos? por favor, yo los veo acá como, como perdidos todo el mundo poniendo cara bien? de ¿qué carajo claro, no se sé está hablando este man? <risas> si están perdidos eh, me van la cabeza así como bravos como en la si la me van cabeza, bravos como bravos. Como, <risas> en la cabeza así como bravos así rara, sí, Ahora, listo, el crédito dice que es de 120. perfecto. Ahora, esos son los dos primeros análisis, los dos primeros... Eso, eso es como la cara que uno ponía cuando estaba en clases de matemáticas y el profesor estaba explicando y, y todo el mundo así como... ...que debería analizar de mi cuenta. Y lo tercero que debería realizar es ir al historial. Entonces aquí hay una sección que se llama como... Historial. Ahí está, o oh, history, tal cual como dice ahí en esa sección. Y entonces, en esa sección, el sistema de MetaTrader 5 me dice que está el balance, bueno, voy a utilizar otra vez aquí, que está el balance de los, de los, del dinero que me dio la compañía, y adicional, hay un, una ganancia, hay un profit. ¿Qué es esta vaina? Pues, lo que se ha ganado en estos días la cuenta. Tal cual, ¿correcto? Me dice que se ha ganado 150 Bueno, aquí, 500, aquí, de dólares, aquí, aquí lo, lo que él replica es simplemente lo que le han dicho ha hecho la empresa, pues vamos a verificar acá. Ustedes simplemente le dan doble clic o, o le, lo suben hacia arriba y hacia abajo y aquí les muestra qué operaciones han tenido de, por ejemplo, dice que esto fue una compra, que esto fue una venta, perdón, etcétera, etcétera. Y quiero que sepan algo importante también aquí, para resolver algunas preguntas. Hay cuentas que, y voy a cerrar acá, lo siguiente no, hay cuentas que no han colgado todos los resultados, razón por, la, ¿por qué? ¿por cuál razón? Porque hay operaciones que no se cierran al instante, ni en un día, ni en tres días. Probablemente hay operaciones que se cierran en ocho días, en quince días, y a veces no aparecen allí. Sin embargo, quiero que sepan que ese dinero, si ya está en MetaTrader 5, está haciendo operaciones. Y ustedes, ¿dónde van a poder ver esos resultados Los van a poder ver en la sección de Neptune. ¿Correcto? Cuando ya tengan acceso a Neptune, ahí se cuelgan tanto los resultados, que ya incluso los ven también en MetaTrader 5, pero Netflix, cuando ya está habilitado esa plataforma al 100%, van a poder ahí ver que la compañía semanal o quincenal o visualmente sube todos los resultados que han obtenido en su cuenta. ¿De qué sirve usted ver esos numeritos ahí subiendo y bajando? Ver velas de trading que suben, que bajan. ¿De qué sirve si no están pagando? ¿De qué sirve? O sea, si quieren tranquilizar a la gente, si quieren hacer creer a la gente que esto es real, si quieren hacer creer a la gente... Que esto está funcionando, lo que deberían de hacer es pagar. Y pagar al 100% de las personas. No a dos, ni a tres, ni a cuatro. Pagarle a los tres millones, tres millones de usuarios que según Juan Carlos Reynoso es la cantidad que tenía Omega Pro. Eso es lo que deberían de hacer. Simplemente. No lo hacen. ¿Por qué? Porque las intenciones de pagarle a la comunidad no existen. Si existieran, hace muchísimo tiempo, hace tres meses atrás, cuando sucedió esto, lo el ciberataque sofisticado y complicado y muy complejo todo esto. Cuando sucedió eso, hubieran hecho pagos manuales. Llegan y le dicen o a sea, usted, ok, eh, fulanito es usuario de nosotros, tiene tanto, le hacemos pago. Fulanito es usuario de nosotros. No todo esto que han hecho una trama, un, un, un, algo complejo y sofisticado es lo que ustedes han hecho. Eso es lo que ustedes han hecho para seguir enredando a la gente. El ciberataque que nunca existió, eso no, no no tiene nada de complejo ni de sofisticado. Correcto. Ahora, por favor, quiero que voy a activar el chat para cerrar este, este concepto de lo que es el broker, para saber si ustedes realmente me han entendido y me quiero que me, que me envíe, por favor, eh, una manito, si me han entendido acá en el chat también, o me digan entendido, ok, está todo perfecto, porque si no, volvemos a repetir, no hay ningún problema, ¿listo? Hay gente que no puede no, no mantener no ese proceso y le, se le dificulta, por supuesto, comentarle a las personas. Entonces, por eso voy a comenzar a hacer turnos masivos para poder llegar a este, a, al punto correcto. Súper entendido, muy bien, muy bien. Entonces, mis estimados líderes, quiero, quiero cerrar lo, lo, lo dicho de la siguiente manera para concluir el tema del trading. Y para que las personas quizás no se conectaran al comienzo, de un 100%, para recapitular, el. 60% del problema, pero de un 100% del problema, el 60% de ese mismo equivale a las suscripciones que las mismas deben hacer en trading, ¿correcto? Dicho eso, se habilitaron 30, bueno, primero 15 servidores, la semana pasada otros 15 y hoy, para que entre el jueves y viernes y hoy las personas nos pudiéramos conectar y suscribirnos al trading para poder, ¿qué? Para poder ver nuestros, nuestro capital, que efectivamente nos lo han enviado a MetaPaker 5 y para que co confirmemos que ese dinero ya comenzó a trabajar y que, por supuesto, eh, ya es una evidencia clara de que la compañía ha cumplido para estos clientes. ¿Listo? Ahora, vamos a ir al clientes. Muy bien. Que vamos a hablar del de otro 40%. Quiero decirles que el otro 40% del problema tiene que ver con personas que no han podido suscribirse en el perdón, que no han podido ingresar al broker. Por X o Y razón, tienen una contraseña inválida, su correo no les permite ingresar, porque sus datos actualizados en Omega, los actualizaron en Omega, pero el, el broker no aparece. Por lo tanto, eso hace parte del problema. Balances en cero, balances incorrectos, de ese 40% suma aproximadamente un 7% del problema. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? De ese 40%, esos 3, 4 ítems, suman el 7% del problema. Ahora, ¿cómo estamos atacando ese problema? Les quiero decirles que por ejemplo, hoy, y ya incluso cerramos esa, esa convocatoria, hoy estábamos recibiendo los saldos solo en cero. O sea, no saldos incorrectos, sino saldos en cero. Si tienes un, un, una persona que tiene saldo en cero, en el broker, que, que se da cuenta que aparece totalmente en cero, envíame ya en este caso, porque antes de cerrar las 10 de la noche voy a enviar ese listado. ¿Listo? Usuarios en cero. No usuarios que tienen balances incorrectos. Ya he recibido más o menos casi unos 200 usuarios el día de hoy con el equipo de diamantes que hemos hecho eso. Entonces, prioridad, balance en cero. Después que no reciben eso, vamos a ir por los balances incorrectos. Después vamos a ir, ¿por qué? Por eh, el tema de que las personas que no han podido, suscribir, no han podido ingresar al broker lo puedan hacer. Este, este video problema, ¿se ataca, Se ataca está acelerado. Pero como es un problema pequeño, realmente es un 7%, queremos sacarlo en el menor tiempo posible. Recuerden, prioridades. Estamos en cero, lo <risa> atacamos. Eh, en prioridades trading lo atacamos y hemos cerrado y queremos cerrar el mes de febrero con todas las cuentas suscritas en el trading cada uno tenga la prueba real de que efectivamente en el que es una plataforma universal puedas ver el dinero que está operando ahora siguiente 33% del problema adivinen cuál es el, el 33% del problema son los pagos verdad yo sé que ustedes se quedan quedados acá al final para escuchar esta información <risa> el 33% del problema son los pagos yo diría que ese es el 100% del problema Vamos a ponerle una velocidad no tan... Entonces, estoy muy contento eh, de decirles que eh, el corporativo también está muy contento, eh, porque esto ha sido una gran batalla. Estoy muy contento de decirles que el corporativo también está muy contento. Que se ha librado y yo sé que hay muchas personas que tienen descontento porque pues eh, que no les pagaron supuestamente después que hicieron la verificación que decía de 14 días, pero tampoco le dices ahí que es basado en el número de, ¿eh? bueno, de verificaciones que hay que hacer los entiendo y sé que algunos de ustedes podrá tener problemas, quizás con el tema de que de, de roto el team, al de llegar a tiempo, la mesa de, de, de que comparta pantalla, eh, porque tienen compromisos financieros o era una prioridad del dinero, y efectivamente eso es totalmente entendible. Pero quiero que sepan que en los problemas siempre se atacan porque llegan en cualquier momento y a veces esas cosas no nos gustan a, no a uno y a otros sencillamente los saca el juego. Pero, lo más positivo de todo es que hemos pasado un problema que es grande y es demostrar que el dinero sí está y que ya está trabajando y pues la concentración del de mes de marzo y el mes de abril va a ser exclusivamente para ese, 30, ese 40%, que es 33% de pagos más el otro 7% de, de los problemas que hay. Así que, mis estimados líderes, quiero decirles que marzo y abril va a haber money en sus bolsillos. Así que si ustedes han esperado mucho, pues a partir de... ¿Ustedes le creen a este señor de que en marzo y abril van a pagar ustedes realmente le creen cuando le, le dijeron a usted que le iban a pagar en noviembre que no que 15 días después que en diciembre que no que vamos a pasarle un broker que ya en enero que en febrero ahora ustedes realmente creen que este señor va a pagar bueno este señor no que la compañía va a pagar me llama mucho la atención este granulado que hay por aquí ¿Dónde está aquí aquí, <ríe> se ve como unos granitos, tengo que corregir. perdón, <ríe> tengo déficit de atención, eh, ¿ustedes creen chicos que, que, que, que esto realmente sea eh, real? De que ahora sí les van a decir ustedes eh, de que van a pagar, yo no sé, pero yo creo que son puras. Patraña. Y ahora las cosas para estar a nuestro favor, eh que ha sido una labor ardua, que ha sido por su... la cara que hace la gente de aquí arriba. Uy, perdón, ustedes no están viendo, perdón, perdón, perdón. Esto, quiero felicitarlos, ¿verdad? Esta eh, señora es vuelve a ver para arriba, se inspira, está como. Algunos no, algunos... Le, le creo, ayer, no le un creo. líder de nuestra organización. Es la cara de decepción. De es el un Oscar. Eh, se ganó el rango Diamante Corona extraterrestres Sayaki. ¿Listo? Ese se lo ganó. No, <risa> ni siquiera. Bueno, no, bueno, no, bueno. Un Oscar para su equipo. Y Quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque ustedes han estado allí presentes, han estado para su equipo. Algunos no, algunos. Eh, les voy a contar una historia acá pequeña. Un líder de nuestra organización. Este sí es, pero un campeón de campeones. ¿Listo? Este es el... Se ganó un Oscar. Eh, se ganó el rango Diamante Corona extraterrestres Sayaki. Historia. Es más, ni siquiera llegando a algo se convierte en G11, se pasa para eso en un G100 mínimo. Resulta que este personaje, no les quiero contar el nombre, este personaje era polémico, ¿verdad? Muy polémico. Entonces, generaba controversia y, y, que, y que la compañía nos iba a robar, que nos iba a estafar, que, que eso era puro cuento que le estaba metiendo a la gente. ¿De quién está hablando? De, de que todo el mundo habla, de que los periódicos, de que hay asociaciones que quieren demandar y toda la que Es Abso Blockchain, ¿no? La, la, la que está demandando a Omega Pro Se pone caliente y, la, y yo entiendo que hay problemas, por supuesto pero esta persona lo que hacía era como generar una cortina de humo para luego llevarse a los medio débiles ¿sí? o los que piensan como él o los que tienen la misma energía de él hacia otros negocios y entonces una vez yo los saqué de unos grupos, ya este man ya me tiene ya este mal Además del pasado, se cree el don más. A mí, que alguien me venga aquí a, a, a creerse que es más que los demás, sencillo, yo a este tipo o sea, de cosas les voy a tratar y siempre les voy a hablar con respeto, con cariño, pero les voy a decir la verdad. Bueno, entonces lo cierto fue que lo saqué de todos los grupos y le dije a hermano, pues usted no va a estar aquí como prioridad porque usted no genera una mala energía aquí en el grupo. Y resulta que él le dijo a sus clientes que yo lo había sacado de los grupos, ese es el problema. Y que entonces él no tenía, que no tenía ahora sí la razón y el motivo para compartirles información de cómo iban los pagos y el proceso del broker, y que él se sí iba a desentender de todo, porque ya yo lo había sacado de los grupos. Yo, este man sí es un campeón, es un Saiyajin. Y efectivamente, ¿sabes qué hicieron los clientes? Me escribieron. No, es que usted lo sacó del grupo, entonces, eh, usted es el que me responde. Pero ¿de quién está hablando? No entiendo. Y yo le escribí a los clientes. mucho gusto, mi nombre es José Rodríguez, señora. Yo con todo gusto le voy a ayudar, porque entiendo que usted hace parte de la comunidad. Yo no, su, yo no fui quien la invité a usted, o a, lo invité a su negocio, si es un hombre o una mujer, más que les contestaba, pero déjame decirle que su líder el que lo trajo no tiene pantalones, porque no es capaz de tener el carácter, y saber que le hizo un negocio donde a usted la invitó, y por mínimo ese detalle de realmente transparencia debería ayudarle a que la compañía le devuelva su dinero y que pase el doble Pero no se preocupe, mi señora, yo le ayudo y lo demás que ya está en otro negocio, y quería decir, de que usted? a usted no le importa, él va por otros pesitos, por otros dólares, y con los clientes que va a tener nuevos allá, va a tener lo mismo que usted le hizo. Ah, ¿ya? Entonces, yo necesito demasiadas personas, contesto mis imágenes todos los días. Yo les quiero decir algo importante, a mí no me gusta evadir las responsabilidades, a mí me gusta poner la cara, más hablarles con la verdad, con transparencia, no generarles a ustedes inseguridades negatividad, y esto fuera... Es que una... esto es lo que pasa, si, si usted habla con la verdad, y usted dice lo que realmente está pasando, usted es el que está mal, usted es el que es una persona negativa, usted es el, el tóxico, usted es el que genera negatividad. Y, y, y este tipo de mentalidad lo que hace es eh, más bien dañar muchísimo más a las personas. Las personas que ya perdieron el dinero, ya sufrieron lo suficiente. Y si siguen escuchando estos cantos de sirenas por ahí que siguen tratando de, de, de, de, de transformar o modificar la información, lo que genera es que la persona se dañe más. Muchas veces es mejor que le digan las cosas a las personas sin anestesia y como son. Muchas veces es necesario un choque de realidad. Pegarse contra la pared en seco para usted poder levantarse y decir, ok, caí, no vuelvo a cometer este error y sigo para adelante. Caí, no vuelvo a cometer este error y voy a, a tratar de solucionar el problema que yo mismo cree. Eso es lo que debería de pasar. No, que es que usted es un tóxico? que es que usted aquí? que es que usted allá? No, eso no. Si sí, un robo, qué bueno que nos hubieran informado. Qué bueno que se hubiera informado la primera o la segunda semana. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice que se acabó esta vaina, chao, nadie ya ustedes hubieran pasado la cruz, ya ustedes hubieran pasado esa etapa de frustración. Ya estarían ustedes que trabajando y produciendo en lo que fuera allá, allá en otros proyectos, en lo que sea, pero se quitan esa vaina. Yes, claro. Pero como no es así, y la verdad es un proceso que, como dijo la compañía, es de tres a cinco meses y hemos visto ya avances de todo pues me place decirles que estoy aquí para poner la cara hasta que la última persona de ustedes y de sus equipos pueda tener un resultado positivo. O sea, hasta que le paguen. Este señor va a estar aquí hasta que le paguen a todos. O sea, va a estar aquí hasta el final de los tiempos, porque no les van a pagar a todos. Lo que están haciendo, y es evidente, que le están pagando a dos, tres, cuatro pelagatos para que ellos hagan videos de que les pagaron 100 dólares, para que ellos hagan videos y genere confianza. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les sirve es ganar tiempo. Mientras más tiempo ganen, más a la gente se le olvida el tema. Más la, las aguas se van calmando, se van calmando hasta que se olvidó. ¿Qué pasó aquí en Costa Rica con Pietra Verde? Hubo un gran revuelo, hubo una gran demanda, sube de todo, hasta que la gente se cansó, se olvidó el tema. Dijeron lo mismo, vamos a pagar el otro mes, vamos a pagar el que viene. No, ya el próximo año ya vuelve toda la normalidad. Eh, vamos a pagarles en, en esmeralda, en, sí, en esmeraldas eran, vamos a pagarles en esmeralda, decían, <ríe> en piedras, porque es, supuestamente esta gente, no, y sí es cierto, tenían esmeraldas, porque cuando alcanzaban un rango, le daban una esmeralda, había muchos youtubers que se metieron a Pietra Verde y les mandaron una esmeralda, pero al fin y al cabo no pasó nada, <ríe> entonces todo, todo este tema se olvidó. Justamente esa es la estrategia que están aplicando todos los esquemas Ponzi. Ya no es un exit de scam como lo hicieron en Omniatech anteriormente, los mismos líderes de Omega Pro, que fue un exit de scam directo. Simplemente dijeron, nos vamos. Ahora lo que están haciendo es un slow exit scam. O sea, están se fueron, pero siguen dando la ilusión de que están ahí. ¿Para qué? Para, justamente para que usted se lo olvide todo este tema. No me voy a ir, ni los líderes principales que iniciamos el proyecto nos vamos a ir, porque entendemos la visión del corporativo, porque entendemos el respaldo que ellos tienen, porque entendemos que cuando una, una, una empresa ha dado mucho por las personas, también uno debe, debe ser desagradecido y, sencillamente, hablar mal de los platos que te da de comer. Había que poner esas risas. Había que poner esas risas grabadas. Correcto. Esa es una forma correcta de actuar. Ahora, yo me podría ir para otro negocio se claro, podría llevar miles de personas se podría ir para otro negocio como Go Global, dice usted bueno, no sé pero, ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? Uy, no, aprovechemos el momento y lleguemos a la gente eh, si al final ustedes también tienen un sueño una meta y el dinero que ustedes acá es muy importante así como el mío, pero la visión también es muy importante, así que quiero decirles a ustedes que ya se acercaron los buenos tiempos eh, ustedes han pasado un proceso de aguante, igual que yo, de, eh, hasta de madrazos, hasta de gente que realmente es agria, eh, le dice que le dice eh, de todo, pero yo ya he pasado por eso. Hace unos tres años atrás, cuatro años atrás, nosotros tuvimos una situación aquí y teníamos tres cosas que hacer. Uno, escondernos, segunda, esto sencilla, escondernos y volver a salir por ahí al tiempo. La segunda... Era eh, enfrentar los problemas por la tercera, sencillamente robar. Ese señor es, es un poncero de, de certificado y de años de experiencia. Eso, eso es lo que él está diciendo para las personas. Y escogimos enfrentar los problemas, ayudarles a esas personas, devolverles el dinero, que en ese caso sí fue una pérdida, porque esa empresa nunca le devolvió dinero a las personas. Y nosotros, con el equipo de liderazgo, nos a sacar de nuestro bolsillo y pagar esos, esos problemas, porque no era nuestra obligación, pero sí era nuestra paz mental. Ahora, aquí... Esto que está diciendo este señor lo compromete bastante, bastante. ¿Por qué? Porque si él está diciendo que él en la empresa anterior pagó, probablemente si en las fechas que él está diciendo que Omega Pro va a pagar siguen en el mismo tema, la gente le va a llegar a cobrar. Y esto no es algo que a mí me, me, me emocione ni, ni nada por el estilo. Porque ese tipo de personajes, ese tipo de personas, son gente que vieron dinero fácil en este tipo de, de situaciones. Y se dan cuenta de que a pesar de que la gente pierde su dinero, el que más gana es él. El que más gana es él por todos los referidos. Entonces lo siguen haciendo, siguen montando este teatrito que están montando para seguir robándole a la gente. Hasta que un día... Pasa lo que tiene que pasar. La ley eh, le, le, hace justicia o la gente hace justicia. Cosa que es de lo peor que puede pasar. Yo he visto casos, casos de casos, de muchísimas cosas. Eh, sinceramente no, no me gustaría que pase algo por el estilo. Porque la gente no tiene por qué justificar o tomar la ley en sus manos. Para eso está la ley. Para que se cumpla, aunque sea lenta, aunque tarde. Pero la gente no tiene por qué tomar la ley en sus manos. Y, y lo que pasa es que este tipo de personajes eh, provocan la furia de la gente. Provocan, enciende Lo, lo, los instintos más bajos de la gente, que la gente llegue a una cantidad de odio hacia estas personas de ver de que a pesar de que jugaron con ellos, jugaron con sus sentimientos jugaron con su dinero le robaron, le robaron dinero sus ilusiones, le robaron todo lo que tenían siguen hasta estas alturas jugando con ellos entonces, hacer esto es muy muy peligroso, bastante peligroso no es el caso la compañía no les está negando a ustedes nada, y salen tres personas y con esto voy a cerrar la reunión, porque yo sé que aquí ya saqué a los que, si aquí hay algún negativo se conectó ya lo saqué la de la reunión porque le dio rabia con lo que le dije Que pues, aquí hay alguien que le escondió, se esconde, que no le contesta a sus clientes, de eso ya se salió ya hace parte de los casi 12, 15 que habían de más acá, <risa> mira yo les voy a contar una pequeña reflexión para que ustedes estén como en un nivel mental diferente, un nivel de conciencia diferente, ¿de acuerdo? El problema es el siguiente. El problema de esta compañía es que es la primera que en el mundo decide, o hablando de negocios digitales, hablando de este tipo de productos digitales, decide devolverle el capital con ganancias a sus clientes basado en un problema que le pasó. La... Falso, falso. Hasta no ver ese, ese capital devuelto con ganancias, no, no el capital semilla o el capital inicial. Hasta, hasta no ver eso, todo lo que se diga antes de que suceda, son puras patrañas. Entonces, habladurías no hay por qué creerlas. Las otras compañías solamente son Error 404 y Pared de Contar. Pero con esta compañía... Falso. Hay un montón de compañías que han seguido con el Slow Exit de Scam. Kietraverdi fue una que duró muchos meses después de esto. Eh, Cifra cambió el nombre a Decentra, igual que Omega Pro a Go Global. Entonces, no, Omega Pro no es especial. Omega Pro sigue el mismo panfleto, el mismo manual, que siguen todos los esquemas Ponzi. Este señor es porque está cegado y quiere manipular a la gente y no conoce fuera de, de las, lo, las empresas en las que él ha trabajado. Anunció que le iba a devolver el dinero a las personas. Entonces aparecen tres tipos de personas. Uno, aparece el que invirtió en la compañía y reclama y tiene todo su derecho porque invirtió en la compañía, ¿verdad? Pero aparecen, dentro de ese mismo número uno, aparecen los clientes que son los más molestones, que son los que menos invirtieron. Yo tengo clientes que han invertido mucho, muy buen capital en esta compañía, o que conozco más bien clientes que han invertido muy buen capital y no joden la vida. En el, en el problema número uno es que como la, la gente... No joden la vida. Ojo al término. El que invirtió, saben que la compañía le va a devolver, quien molesta más del que invirtió 100, 200 o 500, o máximo 1000, ese molesta. Y tiene toda la razón. No estoy negando que sea, pero molesta. Aparece el cliente número dos, que, bueno el, o el personaje número dos Que es el que invirtió le, Quiere que le devuelvan la plata Pero se va ¿Sí? Entonces, Ese se va y hace otro negocio Y está bien, la compañía quiero a Le quiere devolver la, el dinero a La, la cara de, todo el, de toda la gente Que es de arriba <ríe> La cara es como ¿Qué está diciendo este man? Ya me quiero ir, yo quiero mi plata <ríe> Las personas Que son el problema número uno Que están ¿Verdad? Y que son clientes y que molestan a poquitos, los que menos invirtieron. Es que Omega Pro les ha mentido en todo, les ha mentido en el metaverso, les ha mentido en el token XPL, les ha mentido en las tarjetas que les iban a dar, les ha mentido con, o sea, con lo del broker, con, en absolutamente todo. ¿Usted cómo va a creer usted en una compañía con ese historial? ¿Cómo va a creer usted en una compañía donde sus líderes vienen de estafas anteriores? Vienen de estafas como Omniatech, vienen de estafas como Icom, eh, Icom Tech. O sea, es, es una cosa que, que realmente no, no, no hay por dónde cogerla. No tiene sentido absolutamente nada aquí. O sea, lo único que tiene sentido es que son personas con experiencia en el robo, en este tipo de plataformas. Y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo y por eso se crearon eh, Go Global y por eso se van a crear las siguientes 5 o 10 estafas piramidales. Pero también le quiero volver a los que se fueron. Si usted se fue a hacer otro negocio, va, va a salir. Yo le deseo éxito, prosperidad, porque pues ahora al final, usted es una persona que persigue sueños, ¿cierto? Y pues si <coughs> llevar otro negocio bien, pues háganle, ¿cierto? Pero hay una regla que este personaje no, no, no ha querido... No ha querido tener en cuenta. Primero, es que uno no se va hablando mal de un negocio. Sea lo que sea. ¿Listo? Si usted quiere que le vaya bien otro negocio, no se vaya hablando mal de este. Porque lo que hablas es lo mismo que te van a, a hablar. De lo que haces acá es lo mismo que te van a hacer al lado de allá. Si usted habla que esta compañía es una fraude, es una estafa, dure y usted lo van a estafar allá. Y no se crea el listo o el más inteligente. La verdad, conozco y tengo experiencia en el tema y sé que a veces. Conozco y tengo experiencia en el tema. Ese señor sabe que todas estas, esta todas estas plataformas son estafas. La gente que es más inteligente, o que se considera más lista, es la que termina siendo más huevona. ¿Listo? Esa persona, además de irse, reclama y habla mal de mi negocio para llevarse a otras personas. Al igual, la compañía le quería responder a esa persona. ¿Listo? Quiero que sepan eso. ¿Verdad? Y está la tercera, la tercera persona que es el tercer problema para él. De, de dificultades que vimos, y es aquella persona que no invirtió acá, ni invirtió no tiene velas en este entierro, y es el que habla y es el que dice, ¿sabes qué? vamos a salvar yo soy el salvador y voy a salvar a toda la comunidad de Omega y dice, ¿sabes qué? eso hagámosle bullying, eso hagámosle demandas, eh, acosémoslos con demandas, eh, denunciémoslos están preocupados eh, la moto, eh, en, en redes sociales, en periódicos. están preocupados yo les voy a decir a ustedes mis líderes acá para prepararnos para los negocios. Pero si ustedes ya están preparados, se aguantados en todo este proceso, les voy a decir algo. Las personas que tienen realmente éxito están totalmente ocupadas solucionando problemas de los cuales son los que hablan la gente allá afuera. El que Qué habla nivel. no es tu salvador. El que habla ni siquiera tiene dinero para resolver sus propios problemas y se quiere meter con los problemas de los demás. Qué nivel de los manipulación. Que hablan, sencillamente, no van a pagarte tus recibos públicos, no van a interceder por tu dinero. ¿Sabes qué así van a hacer? Te van a hacer creer un cuento pendejo para meterte a ti miedo y decirte que le van a ayudar a recuperar dinero, pero le van a cobrar a usted por pendejo. Oiga. ¿Cómo? Cosa que es falso. Vamos a ver. Yo, yo, lo, yo hablo por mí, Emanuel González. Sí, sí, sí. Si algo he hecho yo en este canal es tratar de eh, dejar en evidencia este tipo de plataformas para que ustedes no vuelvan a caer en esto. Y yo no me creo ni el salvador, ni el redentor, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque la gente que viene a salvar un pueblo son los que son los primeros que caen, son los, los que terminan muertos, son los que terminan en, en, en, en, en caídos. Y, y, y no, aquí lo que hacemos es simplemente informar, simplemente mostrar la información. Emanuel, ¿pero por qué? Si usted no tiene capital en Omega Pro, ¿por qué? Porque este tipo de estafas en algún momento llegaron hasta familiares cercanos míos y gente que yo vi que no tenían el conocimiento, necesitaban información real, necesitaban información donde ellos realmente pudieran eh, tomar una decisión correcta y no una información sesgada con base a información manipulada para que ellos caigan en este tipo de, de estafas Y estoy hablando desde personas, adultos mayores, estoy hablando desde eh, personas universitarias, estoy hablando desde todo este tipo de, de, de situaciones. Ahora, eh, este señor lo único que conoce es temas de manipulación, temas de, de, de enredar a la gente en, en, su, en su propio tema. Entonces, cuando usted es experto en este tema, usted habla porque tiene boca, porque puede hablar, porque puede decir lo que quiera. Pero cuando sus palabras están respaldadas con hechos, es ahí donde esa información tiene valor. Y lamentablemente, le duela a quien le duela, todo lo que se ha dicho en este canal se ha cumplido. Esta gente habla de que van a pagar en abril, en mayo, en julio. Vamos a ver, vamos a ver si sus palabras se convierten en hechos. Vamos a ver si todo lo que ellos hablan es real. ¿Cómo voy yo ahí? Así aplica el latino, esa es la ley del latino. C.B.Y. ¿Cómo voy ahí? Le dicen lo siguiente. Nos demandamos a esos líderes y la vaina. Y entonces... Están eh, asustados cuando, cuando salgan esas demandas, les usted, se me paga. O para yo irle a pasar un papel de una demanda... Y ahora, en este canal tampoco hemos dicho que les van a pagar. Todo lo contrario. Yo le he dicho a la gente cómo es la situación con el tipo de eh, estafa Ponzi. Para que no vuelvan a pagar. Probablemente, gente, ese dinero ustedes no lo van a ver. Y lo hemos dicho en este canal. Probablemente casi que estoy seguro. ¿Por qué? Porque ellos no le pagaban a ustedes en dinero físico, en dinero fiat, en, en moneda. Le pagan en criptomonedas. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación? Ah, porque el mundo está cambiando y que ahora todo es digital. Y que Uber y que Netflix y que todo. Y que chalala, chalala. No. Ellos pagan en criptomonedas, en... en en este tipo de, de, de moneda digital, porque cuando ellos se van, no queda evidencia. Quedan movimientos de billeteras a todo pero no se sabe de quién es ese dinero. ¿A dónde se fue? ¿Quién lo tiene realmente? Justamente por eso es que ellos hacen esto. Probablemente usted no va a ver más ese dinero. Pásenme 200 mil, 300 mil o 500 dólares o mil dólares que yo le hago ese proceso. Esto es lo mismo que decía Juan Carlos Reynoso cuando hablábamos de después de que hacía sus charlas corporativas de que, de que nosotros hablábamos mal de Omega Pro porque lo estábamos invitando a otra plataforma y yo, ¿cuál plataforma? Esta gente se crea sus propios, sus propios mundos de que la gente los ataca porque los malos son los otros y que ellos no, y que... O sea, esta gente está pero mal, mal, mal de la cabeza, ¿verdad? Ah, sí. de verdad. De verdad. De repeso, que estás esperando unos pagos y si no tiene plata se deuda para creerle a otro pendejo que le va a meter más en un problema. Miren, no coman cuentos de demanda. No coman cuentos de gente que los quiera amedrantar. Háblenle con carácter, háblenle con postura. Nadie ha perdido dinero acá. Nadie ha perdido dinero, pero llevan más de tres meses sin pagar. Pero nadie ha perdido dinero. Ninguno de ustedes va a perderlo. Es un proceso y en el cual hemos dado resultados. Cuando es una demanda, tiene que haber varios factores. Primero, que la compañía efectivamente haya robado y estafado. ¿Ustedes creen? Tres meses sin pagar significa que ya eh, estafaron y robaron y se desaparecieron. ¿O acaso usted volvió a ver las llamadas corporativas de Juan Carlos Reynoso? ¿Qué se hizo ese señor? ¿A dónde está ahorita? que la compañía los ha robado y estafado. ¿Usted volvió a ver a Mike Sims? ¿Qué se hizo ese señor? Si hasta dejó de seguir a Omega Pro en redes sociales. Mike Sims. Los dejó de seguir en Instagram, los dejó de seguir en redes sociales. ¿Qué se hizo Dilawar? ¿Qué se hizo Andreas? ¿Dónde están? Todos están súper ocupadísimos que no pueden ni siquiera hacer una llamada de Zoom. Qué interesante. Wow. No, quien puede robar es alguien incluso de acá que estén ustedes, o, o yo, ejemplo, que haya decidido robar a alguien plata que me haya dado en efectivo y yo no le haya creado absolutamente nada, ni lo haya vinculado, y dicho, no haya paradero de tu entero. Eso es un robo. Pero aquí la gente invirtió y tiene 18 años, ¿verdad? Y nadie lo obligó, nadie le sacó el bolsillo, nadie lo amarró, y el cliente, las transferencias de las hizo. Entonces, partiendo de ese hecho, usted puede una persona consciente a la hora de comprar una licencia, y aquí hay una parte muy importante, en una compañía que no es regulada en Latinoamérica. Con tan solo ese hecho, usted debe entender que ninguna ley le debe aplicar a menos que usted sea un captor de dinero y que se lo puedan demostrar por X o Y razón. ¡Ah, qué bonito! Ahora sí es una compañía no regulada. Ahora sí es una compañía no regulada. Entonces, ¿por qué la superintendencia financiera ha advertido sobre Omega Pro? ¿Por qué le pusieron eh, multas a Angie Maya y a otras cinco personas más? ¿Por qué? ¿Será que no pueden hacer nada? Usted no es un captor de dinero. Usted es una persona educadora en criptomoneda. En... Usted es un cuentacuentos como Anya Maya. Usted cuenta Historias de inspiración. Y a cambio recibe dinero de la gente que mete. El negocio y efectivamente no está captando dinero regulado. Usted es una persona que no está captando dinero regulado. Lo que les acabo de decir de las criptomonedas, pues justamente por eso estas plataformas trabajan en criptomonedas y no en dinero fiat, en dinero tangible, en ese peso colombiano que usted tiene. Ni en Colón costarricense, ni en nada de esto Justamente por eso, porque las criptomonedas no están reguladas y porque no hay manera de darle un rastro, o sea, no seguir movimientos, darle un rastro, llegar hasta ese dinero y recuperarlo. No hay manera. Okay, hizo un negocio descentralizado. De leyes, no soy muy experto, pero no soy pendejo, ¿de acuerdo? Y esas personas que pronto les quieren... Los... ¿Qué dicha que todo esto quedó grabado? ¿Qué dicha que todo esto quedó grabado para que este señor en algún momento, que tenga una audiencia, responda por todo lo que él está diciendo. ...es amedrontar lo que le quieren sacar plata a usted. Entonces, no se deja amedrontar, porque la compañía está respondiendo... ...que quieren sacar plata. la compañía no ha negado esa, eh, esa, ese problema, esa situación, ese pendiente con ustedes, y ha dado unos tiempos y ha demostrado en este proceso que efectivamente lo está logrando. ¿Correcto? Así que los que se quedaron hasta al final, quiero decirles que marzo es el mes más positivo junto con abril. Y la compañía lo sabe. Así que Hacker House eh, está próximo a dar ya... Hacker House, la compañía de seguridad más, más mala, <ríe> la que peor eh, eficiente O sea, si usted tiene una compañía y es atacada por hackers, Hacker House es la peor opción. Esta gente... Lleva alrededor de tres meses y vamos a ver, ni siquiera según la, la, las notificaciones oficiales que dio Omega Pro, ni siquiera fue que se robaron el dinero. Lo que hicieron fue que duplicaron cuentas, o sea, no fue un ataque tan fuerte, fue que hubieron cuentas duplicadas. Y eso es tan fácil como usted entrar en la base de datos de la página de Omega Pro. Y ver todas las cuentas que están duplicadas, las que están filtradas, que diga, aquí hay Juanito 1, aquí hay Juanito 1 también. Pero este Juanito 1 fue creado en enero de este año y este Juanito 1 fue creado en febrero. Entonces eliminamos la que fue creada en febrero. Porque la original fue la más vieja. Era así de sencillo de eliminar cuentas duplicadas. Era así de fácil. Eso se podía haber hecho en 24 horas, no en 3, 4, 5 meses. Hacker House lo que hizo fue simplemente recibir dinero por aceptar esta responsabilidad y decir que ellos están trabajando en esto, en un hackeo falso. Eh, Parte muy, muy, muy avanzada más bien, de que eh, el tema del hacker, de, de, del hacking que subió la compañía, se ha venido limpiando en todo este tiempo que además hemos, hemos venido adelantando y que el tiempo de recuperación del bacogis no va a cambiar, que efectivamente siguen siendo los 3 a 5 meses. Aquí la persona que le dice que este proceso va a durar un año, y usted le cree, pues, usted es el que es pendejo y le cree, listo, que pena que los trate así, pero es que me, me gusta entrar a su cerebro, a su mente y hacerle entender algunas cosas. Que la compañía tiene unos parámetros, unos tiempos y los quiere cumplir hacia ustedes. Por ¿Qué ejemplo, nivel de escaro? Ese dinero, pues, es el que ya a trabajar, este señor a, sabe que Omega Pro los, no los, va a volver. Tiempos, febrero, marzo, abril. Ese barrio, señor lo que está haciendo es tratar de salvar su pellejo, así de fácil. Y para junio, ya esos recursos tengan que liberar a la anterior plataforma para hacer el retiro absoluto de las ganancias del capital y las ganancias que ustedes han obtenido en este proceso. ¿Vale? los retiros se van a procesar en marzo y, por supuesto, abril de una manera un poco más fuerte, porque ya el problema, como les digo, la prioridad los 60% pues, ya se está acabando y se va a concentrar el equipo de Broker directamente en, estos, en este 40% del problema. Así que, los pues, líderes, esta era la información que tenía para cada uno de ustedes, así que pues espero que la puedan duplicar de una manera Increíble. correcta en sus organizaciones. Vamos a hacer una llamada próximamente para la comunidad. Yo quiero que ustedes todos estos días estén como amiguitas, por favor con su gente, expliquen el tema del broker eh, sean así como yo los estoy explicando sean, sean pacientes, si la persona no entiende, dígale que son gráficas y toda la vaina, pero que sepa que ahí está el dinero y está operando, que efectivamente la compañía le está respondiendo y que por supuesto no crea cosas externas allá de noticias y de salvadores que efectivamente no tienen ninguna eh, ninguna, vela, ninguna vela en el este entierro ah, finalizo con lo siguiente hay una asociación que absoluto Absol se Blockchain. Llamar Absol Blockchain. ¿Listo? Se lo, eh, ahí se las voy a decir a ustedes para que la tengan clara. Este, este es un grupo, bueno, no, conozco muy, no los conozco muy directamente, pero sí he escuchado sobre el dueño. Y esa persona dice que está generando un grupo para demandas acerca de la compañía. Ya les expliqué. Este señor ha mencionado las demandas so, contra ellos. Está asustadísimo. Por eso es que él está mencionando esto. Con respecto a... ¿Cómo aplicar una demanda? Si no me voy a extender allí. Pero resulta que esta persona es un salvador sin armas, ¿verdad? Sin dinero para responderles a ustedes por los problemas y busca promoción y además, pues, promover otro tipo de cosas. Me imagino que ustedes en los grupos que están han recibido información ya de negocios, ¿verdad? Y he escuchado que el personaje se quiere lanzar como candidato a la alcaldía de Bogotá, Colombia. Entonces. Esto no lo sé, esto es nuevo. Tendré que, que hablar yo con este señor a ver, hacer una entrevista a ver qué tiene que opinar él de, sobre esto. Este personaje sabe y entiende que hay mucha comunidad en esta situación y quiere darse a conocer, ¿verdad? Pero es una mala estrategia que se está utilizando de parte de este grupo, porque el día y ya lo pueden ustedes evidenciar que hay resultados positivos con respecto a las suscripciones, con respecto al dinero de los clientes. Con respecto al dinero, no. Pero con respecto a ver grafiquitas sí. Y el día que le hemos, que hemos terminado con un 90% o un 100% de eh, pagos para toda la comunidad, esa persona podría recibir múltiples, uh, múltiples demandas reales por afectar la buena imagen, el nombre de las personas que buena fe hacen un negocio para ayudar a otros. Entonces, falso. Si usted está hablando eh, sobre un tema que está demostrado de que es, fue, es una estafa, y vamos a ver, para demostrar que Omega Pro es una estafa, lo único que hay que revisar es ver si está regulado, cosa que no está. Si ha estafado a gente o si hay gente sin pagarle el dinero, lo cual es equivalente a una estafa. Entonces, eh, y, y ver qué tipos de eh, manipulación o uh, técnicas de coerción ha utilizado, las cuales son muchísimas. Con esos tres síntomas, ya usted está hablando con bases Diciendo de que esto es una estafa y no está eh, eh, manchando la imagen de nadie. Usted está hablando con la verdad. Entonces, lo que él dice realmente es manipular la información a su favor para que no le caigan demandas a él. Eso es todo. Ustedes tienen que realmente entender que muchas cosas que están allá afuera simplemente son para amedrantar y hablar cosas que no son. Ustedes se dejan meter en ese tipo de situaciones, después van a terminar en otros proyectos, en otras plataformas yo me imagino de hecho no se meta en ningún proyecto de esquema Ponzi, no se meta en nada de eso gente no sé desde, desde el momento que usted le dicen que si usted mete a más gente va a tener un beneficio un beneficio X dígase eh, acelerar porque por ejemplo vi que hay una que se llama WIWI oui, oui, algo así que me dijeron es que usted no tiene eh, no, le no le pagamos más por, por meter a más gente. Pero sí obtiene el beneficio de que aceleramos su minado a más O sea, le están pagando más al final. Eh, desde ese punto, ya hay que pensar muy bien. Desde el punto de que le están dando a usted ganancias, que no le daría a usted ninguna entidad, ningún CDT, ningún tipo de inversión real. Le, le daría a usted esas ganancias. Cuidado cuidado, no se meta ahí, ¿por qué? porque va a pasar lo mismo que está pasando en Omega Pro los que van a ganar son estos, este, estos personajes los primeros que entraron van, van a hacerse millonarios van a ganar miles de millones de dólares y los que van a perder son todos los demás que entraron debajo de él son todos los que le pagaron esos lujos, esos viajes, esos carros esos, eh, todo lo que le pagaron a ese señor entonces no se meta en nada y no tengo que ver esos grupos para a saber que ya les han promovido otras cosas para supuestamente salvarlos y generar ingresos adicionales, y adicionales. Entonces, líderes, sepan esto, tengan claro cómo proceder, tengan claro qué tipo de información escuchan, a quién escuchan, a tener la confianza y la certeza de lo que se está haciendo, y les aseguro que les va a ir muy bien en lo que hagan. Las personas que trabajan con nosotros saben que estamos muy comprometidos con la visión, con el crecimiento que estamos teniendo, así que entonces, bienvenidos y vamos a trabajar fuertemente a aquellas personas que desean continuar y hacer con nosotros cosas muy grandes. Aquellas cosas pues, que no, felicitaciones, les deseamos éxitos y de seguro que nos vamos a encontrar en el camino muy pronto. Chao, que estén bien, hasta luego, buenas noches. Bueno, chicos, eh... hay algo en el cielo que nadie Perdón. sabe qué es: algo que se mueve extraordinariamente Ah, <risa> tengo la reproducción automática de, de YouTube. Eh... Chicos. Bueno, ya vieron ustedes que este tipo de personas están asustadísimos con el tema de las demandas. Saben que lo que se les viene es algo muy fuerte. Eh, lo que yo les recomendaría, no paren, no desistan. Eh, sigan ustedes eh, eh, denunciando, eh, atacando. que, eh, Como les digo y les repito, ya lo he dicho en, en videos anteriores, es difícil el hecho de, de recuperar ese dinero pero por lo menos que estas personas paguen y paguen con caro. Eso es el, el, lo que se puede hacer para que no prosigan. ¿Por qué? Porque usted cayó gracias a este líder, usted ca ca cayó gracias a este otro líder, pero esos líderes van a seguir haciendo de las suyas, van a ir a meter a más gente y van a, a, a hacer que otras familias pierdan su dinero y pierdan su capital. Eso es lo que se quiere evitar con esto. Gente, eso es todo lo que les quería eh, mostrar en este video, este es un video bastante, bastante largo eh, pero eso es todo chicos, chao